Bueno, pues aquí me tenéis. Hoy sí que estoy en mis salsas, estoy rodeado de, de mujeres que son la sal de la tierra y, y las madres que nos han parido. Y la, y la, y la, la, la sangre, sobre todo, y la esencia de, de la tradición oral, en, no en nuestra tierra, sino en todo, en todo el mundo. Porque han sido las mujeres, las mantenedoras, como decíamos en el programa anterior, de la tradición oral. Valentina, estamos en su casa, ¿verdad? Sí, señor. Y para su servicio. No, aquí en todo caso soy yo el que tengo que servirle a usted. que narices? ¿Y si nos tuteamos? Es igual, mejor. Vale. Valentina, ¿dónde estamos? En Sanzoles del Vino, en el casino de mi propiedad. ¿Que usted, este casino, ha nacido aquí? He nacido ya, es de herencia, de padres, abuelos y tíos. Entonces, hay una copla que dice: Por tal líder de la iglesia, ¿cuántas la habrás visto? ¿Cuántos pecados mortales habrás cometido a Cristo? Aquí también habrá habido. Lo ha habido de todo. Ha ¿Eh? habido de todo. Abajo ha sido el salón del baile, que hoy es un supermercado, la planta de abajo. ¿Y aquí se hacía baile? Sí, baile. ¿Y cuándo se hacía baile en Sanzoles? ¿Qué día hacían baile? Todos los domingos, se traían orquestas, antes tamboriles, ha habido de todo. O sea, que también bailaban. ¿Cómo no? ¿Y cómo era eso de haga usted el favor, quiere usted bailar? Ah, aquí se llamaba el baile fiado. ¿El baile fiado? Se ponía Espera, espera, espera, que hay que escucharla bien. ¿Cómo, ¿Cómo era eso? Pues los hombres se ponían todos en el centro del local... Y según pasaban, me la cedes? si decía la, señora, la señorita que sí, pues a bailar. ¿Y si decía que no? Bueno, pues calabaza. <risa> calabaza, me diste de tres maneras, de invierno, de verano claro, y de primavera. Y, de primavera. <risa> y qué música la que usted recuerda que se ponía aquí? De todo. Aquí han venido músicos, de... buenos músicos, ha habido tamboriles, de tamboril también. Y después ya nosotros hablamos de tocadiscos. La primera era con ese gramófono en tiempos de mi tatarabuelo. Madre mía. Y también bailaban lo agarrao. Agarrao, claro. Pero, pero con lo Nada, las jotas. Y lo agarrao dicen que se junta Zaragoza con Bilbao. Qué masa, pero, pero ahora se juntan de otra forma. <risa> Yo creo que hay cosas que no han cambiado nunca, ¿verdad, usted, Valentina? Ni pueden cambiar en lo que haya dos sesos. Ay, ay, ay. <risa> Y, y cuando las la mozas bailaban con un moza, que a lo mejor se sentían comprometidas a bailar con él, pero no le querían, ponían el codo para. Para que no se arribara, claro. ¿Cómo, ¿Cómo era eso? <risa> pues, mira, usted va. ha puesto el codo muchas veces, ¿eh? <risa> pues seguro que sí. Vamos a hacer una cosa. Yo Yo, yo vamos, yo me hubiera encantado. Tengo 90 años. Yo me he con ganas de bailar con usted. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Le vamos a dejar que canten ellas y usted y yo nos vamos a poner a bailar. Es ¿La parte bien? Bien, me parece. Pues vamos a escuchar el primer tema de esta buenísima gente de Sanzoles, de esta energía que tienen aquí tan especial en Zamora, y regresamos enseguida con nuestra amiga Valentina, con su hija Mari Carmen. Bueno, me gustaría decir el nombre de todos y cada una de las personas que estamos, pero va a ser ahora. Regresamos enseguida. Apartar todo lo que tengáis delante y a bailar. Bueno, ya nos hemos hecho el baile, como no nos ha visto nadie. Sí, claro, como no me hemos pagado un duro, ¿verdad? Pero a mí no me ha puesto el codo, a mí me ha pinchado con un alfiler. <risa> ¿O no se hacía eso de aquí de que cuando estaba, pum, pincharon. De eso no me acuerdo eso yo. Eso no, eso ya sería para otras más picar. Ya en otras ocasiones a lo mejor han pinchado. En el baile se, se, se hacían novios, como también cuando iban a la fuente, era también una, un, un momento para juntarse los jóvenes, ¿no? Y cuando íbamos a las novenas de la iglesia, que no pisábamos en la iglesia, porque estábamos en la calle con el novio. <risa> ¡Ay, qué bueno! De ahí en todo lo del portalillo de la iglesia, ¿no? Dice, a misa no voy porque estoy... Y es, a misa no voy porque estoy cojo, voy a la taberna poquito a poco. <risa> Oye, es genial esta mujer, es genial. Ojalá que, que cunda el ejemplo y, y, y empiecen a recobrar la memoria también todas las mujeres. De... Muy buena memoria, gracias. A Dios. ¿Y usted recuerda algún momento simpático, por ejemplo, de alguna persona de forastero o forastera que vienen aquí a ligar o a, a sacar una. A, algo que sea un poco gracioso de, de, de aquellos recuerdos de los bueno, bailes? Los recuerdos de antes, cuando se echaban aquí una novia, hay un teso que se llaman el teso de los mozos, si era. ...de poco tiempo pagaban la cuartilla de vino... ...si se formalizaban... ...pagaban en el medio cántaro... ...y si no pagaban nada... ...los tiraban al caño a dar. ...y yo qué tengo que... ...yo tengo que... ...yo, yo no pago, yo, yo... tengo que hacer medio cuartillo... o ...¿cuánto tengo que hacer yo? No querían pagar, iban al caño... ...del agua... ...¿y quién se encargaba de eso... ...de cobrar, los mozos o...? Los quintos del año... ...los mozos... ...venían a quitar una moza del pueblo... ...claro... ...y había que pagarla... ...anda coño... Porque las mujeres de Sanzoles no son... Esto será como, como el cantante que dice, no, las mujeres de Sanzoles no son como las demás. Que no se mojan cuando se van a... near. ¿No? ¿O, no, ¿O no es así? ¿Una cosa parecida? <risa> La verdad es que me da gusto estar con gente tan normal, no estas que están tan figuradas, que parece que no se han caído nunca. Aquí, aquí así lo padre todo. Aquí al pan pan y al vino. Y vino vino. Por, y eso al... por eso tenemos buen vino. Eso justamente lo iba a decir, y por eso bueno, se llama el. Sanzoles San del vino. San Soles del vino. Que tenéis que venir, venir a Sanzoles del vino. Vamos a escuchar y a bailar. Están encendidos. Eso no es cap... quepa la menor duda. Gente hospitalaria hay, pero como en Sanzoles. no habrá, pero salero hay mucho. <risa> Es que no me deja terminar una frase mi amiga Valentina <risa> Vamos a bailar Valentina, dígales que bailen bailar, un poquito ya, que ya Pues dale, ya está bien Que dejen las paredes que solas se van a sujetar igual ¿Qué habrán visto estas paredes? ¿Qué habrán visto estas paredes? <risa> ¿Qué visto estas paredes? <risa> ¿O qué no habrán visto? ¿Qué coño? ¿Qué narices? Estoy un poco yo mal hablado también hoy, eh Bueno, pues así es normal Y las cosas que son normales pues tienen que ser normales no, Tanta no, bobería es. ...venga, vamos a bailar... Y... ...tiene la fama del vino y del aguardiente... ...de las mujeres, mujeres bonitas... bonitas y de los hombres valientes... ...toma ya... ...esa me la sabía yo también... No, también. ...porque es que esas esa salinas la riman a muchas ascuas... ...esto es cosa de Zamora... ¿Eh? ...de la zona nuestra de Zamora... Eh, ...bueno, también tocan de ir para abajo... Pa ...mira qué centro me ha salido, para abajo... Sí. ¿Sí? Pa ¿No? ...vamos a bailar, dicen Cáceres... ...Valle del Tietar... porque fue pues, ladito. como ustedes están cerca de Portugal... Vamos a bailar, vamos a bailar. Va, nos echamos otro baile, Valentina, mientras cantan estas mozas. Vale, que bailen la juventud. No? Pues, bueno, pues, veamos nosotros, también lo nos merecemos, ¿qué coño? Van a... La juventud ya no sabe. Que canten ellos y que baile la gente, pues ¿qué le parece? Me parece bien. Venga, vamos a bailar y regresamos enseguida. Los sacrificios que han hecho ustedes se merecen todos. Sacrificio no es un verdadero placer. Vengamos a bailar porque, como no, no, no, me, no, no me deja cortar, así que aprovecha, corta y vamos a bailar. <risa> No more in my <inaudible> De nuevo, y, y la verdad es que nunca mejor dicho eso de que eres mi primita hermana, mi, primi, mi primita hermana eres bendita sea la rama que saca lindos claveles. Y en su caso, aquí hay dos claveles que han salido de su rama, pues sí. <risa> Una que decía yo antes que teatralizaba te, te lo de... ...aunque me ves, que me ves, que me ves, que me... Tiene el mal del movimiento eso. Que, te, que ha salido la madre. Sí, sí, sí, sí. Y estamos con Carmen. Carmen es más seria. Pues lo que vamos a hacer es pasarle un poquito el micrófono a Carmen... ...y que nos cuente y explique un poco... ...quiénes son, de dónde son... ...cómo se pueden poner en contacto con vosotros... ...y, y, y poco más, porque tu madre nos ha hecho ya casi de todo. Bueno... Se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook de la Asociación Cultural Melitón Fernández. También llamando al teléfono 635 50 34 56 y ya está. Maricarmen, Mari ¿cuántas personas estáis, formáis parte actualmente del grupo? ¿Hay un número o, o hay gente? ¿Falta alguna persona? Perdóname, pues si falta alguna persona, miéntala y vamos a dedicarle el siguiente baile. ¿Te parece bien? Bueno, hay personas que solo vienen en temporada de verano, como son Mariluz, Abelino, no, Mari, bueno, eh, Madalena Francés, Mari, que es vive en Gijón, y no sé si se me olvida alguno más. Bueno, bueno. Vamos a abrir un poco el amplio programa, vamos a decir que falta gente y a estas personas que no están hoy con nosotros vamos a dedicarles este, esta canción con todo vuestro cariño y sobre todo con mi agradecimiento. Os quiero agradecer a todas y a usted también, a ti también, y eh, la defensa que habéis tenido, cómo nos habéis tratado y sobre todo cómo estáis tomando y retomando la tradición. Que, aparentemente, ¿verdad?, cuando la ves así dicen, van a cantar en tu minúsculo o en resujetado... Y luego que si el cura para acá, que si la monja al badajo, que si no sé qué, no sé cuánto... Ven para acá, ven. Es que es, es que la otra hija suya me está haciendo gestos como el idioma de los sordomudos. Digo, ven para acá y cuenta. ¿Qué quieres decir? Ay, mi vida. Yo quiero decir algo de lo más importante que hay. Hecho... Pero espera, cógete el micrófono tú y te le pones bien así, no, para enterarnos bien. No sé si sería capaz porque estoy un poco nerviosa. Ven. Algo importante que quizás ninguna de nosotras había pensado que iba a suceder con el coro de la Asociación Cultural es grabar un disco. Y la verdad es que nuestro disco suena alegre, suena fuerte, suena movido y va a sonar en todos los puntos del mundo porque nosotros nos vamos a encargar de eso. Y si vosotros nos ayudáis a que se difunda... El nombre del disco, que es La Garadas, nunca ha habido un título de un disco con tantas vocales, ni con tanta gana ni con tanta alegría. Así que si queréis comprar el disco, 10 euritos tienen la culpa a cualquiera de los miembros del coro de la Asociación Cultural Meritón Fernández o a través de Facebook, lo podemos mandar por Internet. Son muchas las unidades vendidas, pero esto que nos entere Montoro. <risa> que ahora no se llama Montoro ya, ¿no? Yo no lo sé, hija. Yo... Yo que como de, de política jamás entendí, pero si me lo llegáis a decir, lo hubiéramos.. Vamos, pero lo has hecho perfectamente, de verdad. Lo has hecho sí, genial. Te quiero decir otra cosa. Pues vamos a dejarte el micrófono y además te voy a pedir, por favor, que despidas tú también el programa, que invites a la gente a que continúe siempre con su música, sí. con nuestra música, con la música, a todas partes. Aparte del disco de la Asociación Cultural Melitón Fernández, Lagaradas, Garadas, eh, la Asociación Cultural también tiene un grupo de teatro. Con el que ha ganado varios premios, tres premios en concreto. Tenemos el título de Inocentes Colectivo de la provincia de Zamora también. Eh, llevamos el nombre de la Asociación Cultural Melitón Fernández en honor a un señor llamado Melitón Fernández, nacido en Sanzoles, que simplemente defendía las, la cultura tradicional. Y. Queremos hacer y dar un recuerdo a su familia, que tanto nos está apoyando por llevar el nombre de su abuelo. Y esto, todo esto que hacemos es por nuestro pueblo, porque nos sentimos de Sanzoles, porque queremos a Sanzoles. Y agradecemos muchísimo que Daniel y el chico que está en la cámara, que Gracias. se llama David que no se mueve nada, <risa> hayan venido hasta aquí, se hayan trasladado hasta Sanzoles para poder demostrarle a más gente que nuestro propio pueblo lo que somos capaces de hacer sin apenas ayuda. Y todo eso tenemos que agradecerle, sobre todo, que no se me puede olvidar, a la Cámara Agraria de Sanzoles su, su colaboración, porque gracias a ellos estamos haciendo muchísimas cosas. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por habernos escuchado y si nos queréis apoyar, entre otras cosas, comprar el disco, contratarnos, que no os vamos a defraudar. Bueno, y tú y yo ahora tenemos que la tú y, yo y tu madre para ver de qué forma os venís con nosotros. Yo os contrato y tenemos que porque mejor que mejor mujeres para negociar no me he visto en mi vida. ¿Puedo decir una cosita? Sí, sí, lo que viva Sanzoles. ¡Que viva! Pues no vamos con la música a otra parte. ¿Os parece bien? Vamos a bailar.